¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro... Está lleno. ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Sí. ¿Vieron el video? esto, muchachos? ¿Todo bien? ¿Y usted? En la, cua Ándale. en la cuarentena Aquí encerrado Encerrado ¿De qué país eres? En Colombia eh. De Colombiano pues ¿Verdad? Esa. Pues, ¿Cuántos días tienen abierto para allá? ¿Cuántos días tienen abierto? Eh, no No oh. ¿Está trabajando todo bien? Sí. ¿La economía todo? Sí, bien, bien, bien. Ah, después una pregunta, pues, mijo. Sí. Eh. ¿Cuántos son 5 más 5 menos 5? Tenemos un millón, ¿Me a seguir. ya. 5 más 5 menos 5. Es un millón. 5 más 5 menos 5 ¿Sí? menos 5 son 5 yes 5 más 5 son 10 y menos 5 son 5 exactamente un premio hermano hermano dale un saludo aquí a los suscriptores Ahí mismo, a los suscriptores, ya tú sabes, te me pana, te me cuida mucho. Tenemos ya el primero Persona que realmente Está sabiendo las bromas Pero vamos a traer más bromas inteligentes Recuerda suscribirte a este canal Estamos comenzando ahora mismo por los tips Recuerda suscribirte a este canal Deja tu comentario, mano arriba, mano para abajo Como sea, pero sé ¿sí? Mira, por aquí les voy a dar una tarjetita Para que vayan y se suscriban a ese canal Del pana mío que hace video Bacanísimo y suscríbese que es muy bueno Vamos a comenzar con más video. Este video va a durar menos de. ¡Wow! Mensaje. Instrumentando el, el, el. ¿Cómo es? Dice el programa. Vamos a leer. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. 12 en punto. Medianoche. La 12 es en puntos. Ya regresamos al video. Video. son las 12 en puntos y vamos a comenzar con más video vamos a bajar el volumen a esta música realmente para que no nos manden derecho del autor, mi gente son las 12 y 9 y realmente estoy solo aquí en la casa y suena algo por ahí, suena algo Ay, tengo ahí, suena algo, suena algo, suena algo mi gente. ¡Tengo miedo! No. Realmente lo que sonaba por ahí <ríe> era el gato realmente. Eh, lo tengo aquí adentro, realmente dando día ya. Los vecinos se quejan demasiado. Yo no sé. porque que se quejan tanto del gato que duerme en su casa. Dice que, que lo llena lleno el pelo en la casa menos a mí. No me explico. Mira, le tengo puesto una silla ahí y se cuesta. Y realmente todo nítido, todo normal. Pero no deja pelo. En su casa de que deja pelo. Pero los pelos de eso son es amarillos. Y los vecinos cubren pelo en blanco. Mm. Hay un maco ahí. Hay un maco. De la verdad, las cosas como son. Hey, mi gente. Aquí como que la cámara se está fijando. Mira. Mira. Mira. Mm. Mira. Mm. Mm. Vamos a hacer que yo la voy a... Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Yo la voy a llamar a ella. Eso sí. Eso que yo voy a hacer, la voy a llamar. Vamos a tener la llamada. Mi gente, el video va a ser corto. Realmente el video, si lo permite, va a ser de 20 minutos. Ángel, de República Dominicana. Vamos a ver audios. Hola, Ángel. Ángel Ángel no acaba de colgar Costa Rica Hola, la gente de Costa Rica, ¿cómo está? Colombia Vamos ahora, vamos. Hola, Ven hola, Venezuela. Estamos haciendo algo, mi gente, aquí que realmente nos permite ser con un APN de Estados Unidos. Eso no es el truco. Yo te conozco. Estoy siguiendo llamada, pero realmente este video va a ser corto, no va a ser de mucha broma por el día de hoy como que la línea tan como le digo contagiada, no sé lo que está pasando realmente no están recibiendo llamada ni cogiendo llamada como uno lo esperaba de Chile no lo coges Seguimos, hola, ¿cómo está? Hola, hola, bueno, la gente no quiere con el teléfono, es que lo que rayo pasa, director, su a eso, director. Pero bajar un poco, directo, bajar un poco Ahí Si no lo ha hecho, suscríbete a este canal Yo sé que este video es útil Para su comunidad Útil Tanta publicidad Estamos alto de tanta publicidad Mi gente, vamos a tener que cortarlo por el día de hoy Recuerda suscribirse a este canal Le vamos a estar dejando varios videos Porque yo sé que los videos funcionan bajar el volumen, señor director No sea tan malo sí. Hola México, pues México Oye, mijo, tengo una broma para ti Algunos días los días son bien, algunos son malos. Ni yo tampoco, mijo, tengo. Vamos a hablar. A ver. Algunos días son malos, y algunos días son buenos. No es todos los días que se canta Victoria. Eso no me sube tanto, mijo. no me sobre tanto, por favor. Misión, misión. mismo misión. Mi gente, Ahora hasta aquí vuelve. fue el video de hoy. El video de hoy fue muy útil para todos, para mí también. Pero, pero mañana seguimos. Vamos a traerle un video más largo, más productivo y más proyectivo. Estoy viendo... Eh, estoy viendo este... Esto sobreviviendo a Pablo a Pablo Ecobal y realmente es como el día J Yo J ¿verdad? Es que Un nombre raro tiene, pero yo un día lo voy a transmitir por aquí por este mismo canal eh, para que no se pierda ningún contenido que yo suba. Si lo voy a subir realmente. Si llegamos a 5 likes y 10 visitas por este canal, bueno. Este es el reto de hoy, por no estuvo muy mal. 10 vista y 5 me gusta. Ese es el reto. Nos vemos, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbese y más detalle. Eh, estaré subiendo video mañana. Vamos a seguir. Pero más continúa esto. Nos vemos. Chao.